Agentes de la Policía Nacional apresan a un joven de 18 años de edad, acusado de ser el presunto autor de un robo a mano armada de una motocicleta en la comunidad del Jaya. Se trata de Luis Miguel Martínez Agramonte, residente en el sector San Miguel, quien según el informe policial fue detenido tras ser señalado como presunto responsable de despojar de una motocicleta marca Tauro C.G., y un celular al señor Reinaldo Santos Paulino. Yo no soy de robo, me están acusando porque ya yeah, en esta semana me ha mandado tres veces para el Palacio poniendo a uno a gastar y cuarto. Esta gente lo que están abusando con uno. Yo no soy de robo, yo estaba en mi casa, me agarran ni un coita uña arriba. Eso es lo único que tengo para decirle, que lo que están abusando con uno. Yo no sé de robo, me acusan de robo, yo no sé de robo. lo que me están acusando de robo, yo no sé de robo. ¿Por qué no, yo no sé por qué me están acusando, si es un daño que quieren hacer. Martínez Agramontes en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, Ileana Durán.